Te saluda el profesor Mario Héctor Bogen. Hoy voy a presentar un software muy, muy profesional para la planeación estratégica. Vas a poder trasladar un plan estratégico a la acción y el software te va a permitir tener control total de la ejecución estratégica. En la imagen estamos viendo el mapa estratégico del cual Voy a hacer referencia un poquito más adelante, ya estás viendo que permite agregar la visión. La visión tiene temas estratégicos, perspectivas y objetivos y cada objetivo tiene un círculo con un color que está mostrando el estado en el que se encuentra. Azul quiere decir que ha superado su meta queríamos lograr, por ejemplo, un 20% de incremento y logramos un 24%. Está en azul, verde, cuando se logra la meta, y rojo, estamos muy debajo de la meta, bajo un 9. amarillo sería un valor intermedio. Todo lo que voy a mostrar en este video lo aprendí del doctor Robert Kaplan, Sabes tú que en la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, el Dr. Kaplan crea el Balance Core Card. Yo tuve el honor de viajar, de estudiar, de formarme personalmente con él y desarrollé este software aplicando todas las técnicas y los tips que he aprendido. Muchos de ellos no están en los libros. Estés donde estés, tú vas a tener el control total de la ejecución de un plan estratégico. ¿Por qué? Porque este software permite ver en tu celular, tus indicadores y los de tus empleados. Esta es una información muy útil, poder ver en una tablet o en un celular, te traslades a donde te traslades, los indicadores te acompañan. El Balance Core Card traslada la planificación estratégica a la acción. Entonces, necesitas tener información de las perspectivas, en este caso la financiera, con sus objetivos, áreas en las que impacta la frecuencia de los objetivos, que pueden ser semanales, semestrales, trimestrales, eh, bimestrales, eh, la meta que te propones, qué es lo que has logrado, eh, hay un velocímetro que te va mostrando el resultado de ese eh, indicador y el botón verde que te, te permite el acceso a los planes, programas y proyectos las tendencias pueden ser ascendentes o descendentes. También el Balance Corkart te va a permitir dar eh, seguimiento de un plan de acción estratégica a los objetivos de tu planeación, filtrando los objetivos de un periodo a otro. Por ejemplo, quiero ver los objetivos de febrero del 2018 a marzo del 2019, o quiero ver los objetivos de abril del 2020 a septiembre del 2020 o noviembre del 2020 a enero del 2021. Bueno, ahí están los filtros, tú puedes filtrar por año, por mes, por objetivos, puedes definir qué objetivos quieres ver eh, y, y de qué área quieres verlos. Entonces, ahí tienen los objetivos, las áreas, la frecuencia, la meta, el logro, el estado, del indicador, la tendencia ascendente, descendente, los planes, pero algo nuevo. Este software permite hacer acciones correctivas. Si algún indicador se pone en rojo, se abre una columna que dice acción C y se abre un cuadro que dice ver acciones correctivas. Al hacer clic ahí, vas a poder hacer acciones correctivas para mover el indicador rojo a verde. El van a exportar también te va a dar seguimiento acumulado a los logros. Eh, en este caso, tienes una matriz acumulada que puedes filtrar por fechas, por áreas, y vas a tener los objetivos con sus áreas, frecuencias, periodos, metas, logros, estado del indicador, tendencia y planes. Pero algo nuevo. Si, no, si tú o tus empleados no cargaron información, te va a mostrar en un cartelito negro: no hay registros en este periodo. Esto es para que tú o tu personal y e ingrese los datos faltantes. Bueno, este software que permite trasladar la planeación estratégica a la acción se llama alerta gerencial y te va a permitir tener el control total de tus indicadores estés donde estés. Ahora voy a profundizar mi conocimiento de este software y te voy a mostrar algunas funcionalidades que te van a impresionar. Antes, eh, anticipo,